De una u otra forma, eh, la ISO 19650 era algo novedoso, algo que, que como adjudicadores eh, nosotros nos dimos cuenta que a nivel latinoamericano no había mucho desarrollo, tampoco habían como muchas empresas que nos ayudaran a poder certificarnos y, y ahí logramos llegar a Enor, que fue quien nos apoyó en todo el proceso. Y en ese proceso se nos ha hecho bastante eh, amable el poder desarrollarnos, eh, hace que nuestros procesos sean mucho más ordenados, sea un proceso mucho más eh, estructurado y no es que lo hagamos nosotros según lo que nosotros queremos, sino que efectivamente haya un, una estructura internacional que nos permite hacer las cosas bien.